Capítulo 3. La nacionalidad nicaragüense. Capítulo único. Artículo 20. Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el derecho de adquirir otra nacionalidad.